igual pilatos que entregaron jesús y gama que y pan cruz igual y que igual jesús quizá que y cruz y gayaquica y toca y pan hebreo Golgota. Ompa que Golgota. un que clavaron que jesús y pan cruz no que clavaron que estén o Taga y pan cese y cruz se de cada lado jesús uno ya Tatascuya. Pilato, tatitan y gamaquitalilitis, setas, quilos, lipan y cruz, y esquisto guaya. Jesús de Nazaret, y rey judío me. clavaron que Jesús y pan cruz, nazan guayal, tepe Jerusalén. Y no ígame a judío me quitas que genotas, quilos, y estoy y pan hebreo, y pan griego, y, y pan latín. Y no iga y jefes me sacerdotes me, es Pilato. Amo y kef, y rey judíosme, más de este que escuelo tenemos ya el rey judíosme. El eh, Pilato quisto. Cristo. Y es con Qua, que escuelo, es que llama Cáhuac. Es que que es Jesús y pan cruz. No soldados, me repartir repartido el que es Jesús. Es que no es que Chihuahua y Sotán es eh, como en un chuchol, allá, esa es la historia. César y a escritores desde Azco o a este tani. soldados más sepan ah, matik matik y líxen. Aún matizazayana acá, matizarrífaro acá y matizitácan ahí es Kikwis. Es como chiquen y cuy el dios can kistoa. Mota a no tzotzol, y guanquirífaro no sotan tzotzol. Y con soldados me. Illa Jesús igua es igual ¿qué nie o no ya está en los cruz con Jesús o no ya no o no ya María y es igual Cleofas María Magdalena o a Jesús quita Illa igual y no y discípulos yes, ma, kichlis, no, Inepa, Iwan, kichlis, ino, y es más que yo que le haya quise Illa no más y no pa chiquita que hemos pillci igual no es discípulo si que no ya ...que muñe... No no no ...y cuando este... ...ichan en un discípulo que o me María. cuan noche chipan ni ...Jesús que mate y ganó yamuchi ...y cuando que es que listo... ...quisto. No tan aquí. Un pa ya se jarros y estén en y gachocó vino... ...y guanca pachos que este esté ya es quien ichka y Panchoco vino... Igual que el pizque, y panza y el toca y sopo. Igual que tengo el tizque y la maquillito china. ¿Cuál Jesús con el chocobino? ¿Qué? ¿Qué? Oh, Mucha noche. Igual que son pilos. ¿Cuál es mi